Una vez que el cooperante ha entrado en contacto con el terreno, con sus inquietudes, sus objetivos, está preparado para preguntarse quiénes son los agentes que desarrollan las acciones de cooperación. En este curso hemos querido dividir dos tipologías de agentes de ayuda, encontrando ayuda para el desarrollo y ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria se da con carácter puntual, de emergencia, pero la ayuda para el desarrollo se da de forma constante en el tiempo, asegurando una correcta implantación, mejora y mantenimiento de infraestructuras que permitan el desarrollo de la población. Como ayuda humanitaria hay muchas organizaciones como Acción contra el Hambre, Cruz Roja, Médicos sin Fronteras, ACNUR y Naciones Unidas, la OMS. Dentro de la ayuda para el desarrollo encontramos a la Universidad Politécnica de Madrid, Cerca y lejos, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Ongawa, Fundación CEAR. Existe otra división entre las organizaciones, bien sean gubernamentales, no gubernamentales o pertenecientes a un tercer sector cada vez más creciente. En esta sección hemos realizado una serie de entrevistas para que conozcas de primera mano su trabajo y que esperemos que encuentres interesantes. ¡No te las pierdas!